de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro and Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica presente siempre aquí en el estudio. Anoche tuvimos un ganador de Loto Cash. Se llevaron un premio secundario por la cantidad de 25 mil dólares y mucha atención porque ese premio cayó en el supermercado Selectos en Aguadilla. Así que muchísimas felicidades a ese ganador o ganadora. Para hoy sábado el Powerball tiene un premio de 335 millones de dólares pero recuerda que para ganar debes jugar si no juegas no te pegas y esto no termina ahí el próximo lunes Loto Cash cuenta con un premio de 1.780.000 dólares y la doble revancha está en 110.000 dólares este verano llegó con alto voltaje así que participa del verano eléctrico de la lotería electrónica puedes ganar premio Cash, bicicletas eléctricas, placas solares, baterías portátiles o scooters eléctricas. ¿Estás listo para ganar? Yo soy Lotería.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 Por esas oportunidades y muchas razones más, yo soy lotería. Damos comienzo al sorteo del Pega 2. Muchísima suerte, ese boleto en mano. El número ganador comienza con el cero. Segundo número es el 8. El número ganador del Pega 2 es el 08. Repito, el número ganador del Pega 2 en la tarde de hoy es el 08. Ahora continuamos con el Pega 3. Muchísima suerte familia, El este boleto en mano. Vaya notando que el número ganador comienza con el 3. Segundo número. Repite el 3. Tercer número es el 2. El número ganador del Pega 3 es el 332. Repito, el número ganador del Pega 3 en la tarde de hoy es el 332. Y ahora continuamos con el favorito de muchos, el Pega 4. ¿Qué se jugó? ¿Cuál es su número favorito? Vamos a ver si salió. El número ganador comienza con el 4. Segundo número es el 6. Tercer número. El 1. Cuarto número del Pega 4 es el 8. El número ganador del Pega 4 es el 4618. Repito, el número ganador del Pega 4 en la tarde de hoy es el 4618. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta tarde. Para más información, entren a nuestra página web, loteríasdepuertorico.pr.gov. Gracias por recibirnos en sus hogares. Esperamos que sigan disfrutando de este maravilloso sábado y los esperamos esta noche en el sorteo a las 9. Buenas tardes. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica.